nuevamente aquí con ustedes en Cinco Minutos de Gnosis. Dice un texto, cada uno es responsable de sus propios actos. ¿Por qué, pues, te desanimas por lo que otros hicieron? ¿Qué tienes tú que ver con eso? Sigue adelante aunque todo el mundo estuviera en contra tuya. Tienes que vencer aunque estés solo. Camina sin desanimarte porque eres el único responsable de tus actos. Eh, y una frase más que un sabio gnóstico dice... No son las pérdidas ni las caídas las que nos hacen fracasar, sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante. Muchas veces en nuestra vida tenemos dificultades, dificultades de toda índole, ¿no es cierto? Y ¿quién nos puede ayudar? Si no nosotros mismos. Necesitamos ser verdaderamente los propios artífices de nuestro propio destino, de nuestra propia vida. Necesitamos ser quienes manejemos nuestra existencia. Obviamente las circunstancias difíciles que nos pasan en la vida a veces nos abaten de tal manera que nos cuesta levantarnos, nos cuesta seguir adelante. Pero sabemos perfectamente que todo lo que sucede en la vida de alguna manera hemos sido responsables en este momento o anteriormente o quizás en una vida anterior. Eso nos pone en una circunstancia muy especial porque verdaderamente somos nosotros mismos quienes tenemos la posibilidad de salir adelante y de triunfar en la vida. Para triunfar en la vida, obviamente, necesitamos sabiduría, sa sa necesitamos conocimiento, necesitamos comprensión de cómo se suceden las cosas. Eso es verdader verdaderamente la posibilidad. Se nos presenta cuando nosotros tenemos la capacidad de conocernos mejor a nosotros mismos. A través de ese conocernos mejor a nosotros mismos, vamos a poder encontrar el el la raíz de todos y cada uno de nuestros propios problemas, de, de nuestras propias dificultades. Nosotros sabemos que hay distintos aspectos que se procesan en nuestro exterior que nosotros no sabemos por qué. Pero verdaderamente dice un filósofo, don Emanuel Kant, que el exterior es el reflejo de lo interior. Si nosotros entendemos eso, si nosotros verdaderamente comprendiéramos eso, podríamos ver que todas las causas de lo que nos sucede están dentro de nosotros mismos. Entonces, si nosotros verdaderamente empezamos a, a buscar en nuestro interior todos esos aspectos, tanto negativos como positivos, podremos desarrollar unas herramientas útiles para poder ser nosotros mismos los artífices de nuestro propio destino. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en estos 5 minutos de Gnosis y nos estaremos viendo en un próximo encuentro.